es un instrumento de lucha a favor del pueblo. Y Nosotros entendemos que tienen toda la razón y están en lo, están en lo justo.